Está grabando, vale, está grabando, venga, venga. tú no sabes la ganas que tengo de hacer esta entrevista Digo sí, okay. que Muchas, muchas, muchas, a pesar de He que... He hecho un montón de entrevistas, tío, no, al final pero... Aquí, o sea, no es que haya para sacar un docu, hay para sacar una serie, tío uh -huh. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! venga, venga! Rocky, muy bien. Venga, venga vuelve hasta el final ya venga 27 27 ¡Ares 16! ¡Venga tío! ¡Venga tío! ¡Venga tío! ¡Venga tío! ¡Venga tío! ¡Venga Lo tenía muy visualizado, se, se había… trabajado mucho con vídeos de motivación con su hijo que… que le había dicho varias veces y le habíamos grabado un vídeo diciéndole que papá iba a ganar y que papá era el campeón y que tenga superpoderes. en un momento que cuando pasan por delante vuestro escucho, piensa en tu hijo ¿No serías tú? Sí, ese Me era yo. ¡Me cago en Dios! ¡Acuérdate de tu hijo! De tu hijo! ¡No! No, teníamos... donde apretar, ¿no? Estaba ya más que hablado con él, porque ya le habíamos tocado la, la fibra sensible antes de ir allí. Al final los críos son los únicos que piensan que sus padres son unos héroes y que y que siempre van a ganar. ¡Oh, y su historia Dios, ¡Qué grandes sois! Rocí, ¿Qué tal? Grande. ¿Cómo estás? Bien, ya un poco más sentada y bueno, al final no fue el día y nada, se puso mucho. Sale toda la noche lloviendo y bueno, estuve viendo el circuito antes de correr y va. Tuve una caída muy fuerte en un tablón de madera que me habían puesto la, la mallita esta de, de metal y guau, pegué con, con la cabeza en el suelo, arrastré y nada, salí ya a la carrera yo creo un poco off. Esto es en la cadera. Y esto es la cabeza, loco, perdió un poco el conocimiento, quedó un poco desorientada y bueno, rompió el mando de la bicicleta y como te digo, bueno, aunque es una putada y yo creo que esto tiene que servir para aprender a toda la gente que hay alrededor, es un aprendizaje muy fuerte. Señor Valero, me muy cago dura. en tus muelas. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué, qué llevas aquí colgado? Aquí es la recompensa de muchos mucho días de trabajo y un sacrificio con la familia y, y bueno, y todo, y del equipo y de toda España, de, de todo. ¿Te das cuenta de lo que has conseguido o todavía no? Bueno, eh, me doy cuenta, creo que aún no, que voy reflexionando un poco. Y tú sabes la que tienes aquí montada, ¿no? ¿Les das pagaba a todos estos o no, o vienen de espontáneos? Lo, bueno. lo, hemos, lo has comprado tú. Los he comprado. Me el vídeo. Sí, sí. Venga, va. ¿Vale? Vale, vale, vale. disfrutar encima de la bicicleta porque también eh, la bicicleta de montaña con lo duro que es y más una prueba olímpica y más una arrancada eh, como, te, como te sucedió que te atrancaste ahí, cuéntanos. Bueno, pues al final tía, la verdad es que la carrera se complicó porque ya la salida no me puse donde tenía pensado salir donde quería colocarme para hacer una buena salida. Hoy le decía Colo, digo Colo tío aquí hay que sacar... Pero es sesión. que ha sido, pues, ha sido increíble porque... Si, si, si lo haces, tú lo escribes un libro y lo haces, y quieres hacerlo, no te sale. Y no sale. <risa> no sale, no, porque es imposible. ¿Sabes cómo salió la cosa? Bañolas. Sí. Yo venía a grabar con Pela, sí. para grabar con Colo unos vídeos para BH. Y acababais de, de hacer la carrera de Bañolas, que Colo se había retirado, que no estaba contento sí, sí. como lo había ido y tal. Y vengo a eso y me dice, yo, oye tío, que... Tío, queremos hacer un documental de mi retirada de aquí hasta los Juegos, como hicimos con, con Chasing Río, y hoy hemos hablado con la productora y los precios y tal, y estoy hasta los huevos no se va a hacer. Digo, tío, hazlo. Me dice, es que no tengo con quién. Digo, con nosotros. ¿eh? Venga, venga. Y nos pusimos a escribir ahí. Al día siguiente volvimos, que estabais ahí sí, sí, sí. Eh, con Pablo, con, con, con, con, con Rossi, sí. y, y con los Sub-23. Sí, sí, sí. Y... DitiFed, como decimos en que estaban, DitiFed. Sí, sí, y venga, vale. y nos pusimos ahí a escribir, a escribir. Y entonces, ¿cuántas veces nos hemos entrevistado? Ocho. Sí, más o menos. Ha sido en Copa del Mundo, concentrado. A ver, Pitoniso, Valero. Resultado. Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacerme ilusiones. Pero tampoco. No sé, es que. Quiero dar todo lo que tenga dentro. Quitarme la espina de río y luchar el todo por el todo. así si es que también a lo mejor son mis últimos juegos, no lo sé. No, pero es verdad lo que te digo. Al final tú quieres bah, narrar, hacer algo así y, y de, lo escribes y vale, está escrito. Pero llevarlo a la realidad es lo complicado. Es lo complicado al final. Hostia, es que ha sido todo. Es que yo flipo cuando. Lo dejo cuando me decía de color. Es que hemos conseguido consigo mi medalla, ahora la tuya Y todo allí en verdad No hay que, hostia, no hay que diga qué tiene verdad eh, Es que tiene el, el, lo que nos meten y el, el ambiente que hay Y la capacidad de, de creernos que podemos luchar Hostia, es que es una, una grande, grande una puta puta es que es muy grande, tío. Yo creo que aún no acabo de, no, no acabo de asimilar. Yo, mira, quería empezar la entrevista enseñando el maillot con el dorsal y no porque, cuéntame, ¿qué pasó ayer cuando en el recibir ¿Qué has hecho con el maillot, tío? Bueno, quería tener un, un detalle con Coloma. Joder, al final... También creo que es parte de, de esa medalla y necesita un detalle guapo para su museo. Carlos Coloma es el mayor con el que ganó la prueba. Tu antecesor, ahí está, en el mismo de la Juan Podio y Juan de Ahí está la fotografía. Qué bonito momento con el que eligió durante una hora, 25 años y 48 años. Es quien soy yo, Creo que ese mayor al final se lo merece. Él. Y ese dorsal... A ver, de la placa me lo quedaba yo. De la bici me lo quedaba yo. Y la, pero, y la medalla también. No, pero yo creo que necesita también un... No sé. Agradecerse de alguna manera. No sabía cómo agradecérselo. Al final me, me dio la oportunidad de correr con ellos. de entrar en su equipo. Pues yo quería hacer un, un poco cambio general en mi carrera deportiva del año pasado. Y, y me dio la oportunidad de... De correr con ellos. Ya no soy tan, tampoco soy un corredor que, que tenga una trayectoria muy, muy grande. Que al final lo que van buscando los, los corredores, los equipos. Un corredor con 32 años, me queden 3 años, 4. No te, no te puedes sacar un equipo el potencial que, que tiene. Y que venga Colo y joder, al final me ofrezca correr con ellos, para mí, hostia, poder formar través vez. El, equipo, el antiguo equipo que teníamos, que era Coloma, Pablo, y bueno, en este caso no está Catriel, pero está Rocío. Y bueno, ya he visto cómo, cómo es. <ríe> Al final, motivaciones de, por, los, por los costados. Y es lo que, no, es lo que me faltaba a mí: el ir a una carrera y, y desconectar de que estoy en una carrera. Como que, es que como si estoy en casa. Como si estoy aquí en casa y me dice venga, le tengo una carrera en la puerta de se ha a una carrera <risa> y eso es lo, esa es la esencia y esa es la manera de conseguir resultados yo creo que eso es lo único que, que me faltaba al final de entrenar, estaba entrenando pero te faltaba ese, ese esa motivación y esa distracción que al final no transmite yo si algo he dicho siempre de Goloma es que él es el tío que que más, más no va a evadir de la presión de una competición porque él lo hace tan natural que no... no se denota y eso nos acontece a nosotros y es súper importante para cualquier deportista porque al final los nervios que queman energía <ríe> y bueno... no sé... qué ¿Es que plano ahí cuéntame qué carrera hiciste en Tokio que no se la cree nadie. Es decir, todos los que lo vimos aún pensamos, ¡Ah! no puede ser, no puede ser. Hay un vídeo donde, eh, joder, yo en la retransmisión, en la retransmisión que vi, en la que hice y tal, todo el mundo decíamos que venía 35 y en el vídeo de Jorge pasas por su zona delante, el 38, el último, y de 38... A medalla no hay explicación posible bueno si la, la explicación yo la veo la carrera de otra manera al final eh, lo, lo que me benefició mucho éramos 38 corredores nada más y, en, y también en ningún momento me puse nervioso y no quemé una energía extra también el circuito me beneficiaba hubo mucho para adelante que al final jugó todo a mi favor es que si hay otro tipo de circuito, a lo mejor no se hubiera parado y no hubiera enganchado antes. A lo mejor me hubiera metido entre los 15 o, en, o entre los 10 primero, pero no hubiera llegado a la medalla. Pero la situación de carrera fue perfecta para que yo entrara. Pero es, es impresionante la manera de ver las cosas y la actitud, porque otro me hubiera dicho, me estás diciendo, la situación de carrera fue perfecta y en ningún momento has dicho, es que en la salida, me puse el último y tuve que remontar. No, no, tú, no, todo fue perfecto. O sea, que, no, es que la positividad ahí es muy importante. Sí, sí, sí. Al final, lo único que no tenía que hacer fue lo que hice. Lo único que no tenía que hacer era cargarle la salida Y fue lo primero que hice. <risa> es verdad, tío, sí que es verdad. Lo único que hablábamos con Coloma estos días, yo eso decía. Y la entrevista que he tenido era salir con, con todo lo que tenía. Y lo que no tenía que hacer fue lo que, lo que hice. No, no, no cometes error en la salida, error de, de río. Pero tú tenías una estrategia y salió mal, cuéntamela. De ir por sí, la bueno, yo tenía pensado ponerme a la izquierda en la salida, en la parrilla, y, y luego a partir de ahí, claro, había una, se salía una recta de 100 metros, una chica, y había una, una zona de hierba, que bueno, dije, pues ahí seguro se vayan todos para la zona de asfalto, que se va a pasar más rápido, y yo por la izquierda adelanto. Pero cuando fui a ponerme en la barrilla, me habían quitado el sitio y me tuve que poner pues, en el cabía en el medio, que era donde menos me gusta salir. ¿Y por qué estás ahí tapado, encajonado? Sí. Y encima todo me puse detrás de otro corredor que tampoco sale muy rápido. Que, como yo salí rápido, pero claro, nos, pues, nos juntamos dos y ya tendremos pala. <risa> Tenemos que ser un poco más... repartidos un poco las plazas. Y, y ya leí pala. Y yo creo que ya ahí perdí la, la concentración que tenía la perdí entero, ya me desubicó, me desubiqué entero y ya empecé a, a pensar en otras cosas que no tenía que, que estar pensando. Pero muy heavy, porque normalmente ahora podríamos estar haciendo esta misma entrevista y tú contándome que has hecho el 25, por eso de, es que ya me desconcentré, ya perdí tal, no. Pero ese momento de que dices tú la lieperda pero en nada cambias el chip y dices venga tío, voy el 38 pues, al final, hostia, el, la, en las dos primeras puertas había, había tráfico y iba pasando a gente, pero lo que tenía que claro hacer era no gastar más energía de la, la, de la que había que gastar. Cuando pudiera, pasaba a dos. Cuando podía, pasaba a dos. Cuando podía, pasaba a dos. Y, pero siempre economizando la energía y sabiendo lo que tenía. Y yo creo que lo hice perfecto. Lo hice perfecto porque luego al final de carrera tenía a un gas. Llevaba gas. Y luego viendo la carrera, eh, también lo comentamos con, con Coloma, que va a haber gente que la primera vuelta va a querer ganar la carrera. La, van a querer salir a e intentar ganarla con un minuto. A Banchini, por ejemplo. Sí o no, al final no es nombre, son eran son todos, al final todos queremos salir a hacer un, la carrera del día eh, e intentar salir a, a darlo todo y hacer la mejor carrera, pero no, no era, yo creo que a final, Copa del Mundo sale, te coloca los 10 primeros, se colocan y van pasando, todo, van, van pasando por la zona. Todos aquí no, aquí a ver quién era el primero que pasaba por, por sitio, no se iban respetando. Yo creo que era una, una presión y una energía que iba gastando que yo no gasté. Que no cometí, iba pasando por sitios sin cometer errores, sin tener que poner el pie. Y ellos iban uno a otro metiéndose en la rueda a ver ¿quién, quién ganaba la primera vuelta, digamos. Y al final, eso yo creo que lo, lo llevé bastante bien. También pasé por mitad y eran 34 segundos, que dije, Buah, 34 segundos no, no hay problema. 34 segundos es lo que se si pierde una Copa del Mundo fácil. <risa> y bueno, eso también me da mucha tranquilidad. Dije, bueno, a partir de ahora hacer mi carrera por tu forma de ser físicamente y tus virtudes y tus defectos, ¿no? O sea, las cosas que van más a favor y más en contra, te beneficiaba el hecho de que fuera un circuito duro, con mucho calor, con humedad y en el que vatios, vatios, vatios, vatios, y, y en lugar de explosivo, ¿no? Hombre, la, la subida era en explosiva, pero claro, cuando se subía, ¿es la subida que tendría, la más larga tendría la más larga empina a 50 metros luego suavizaba un poco subía, seguía subiendo pero claro, esa, esa manera de ir tan sostenido todo el rato una potencia normalizada yo ahí me vuelvo muy bien y luego hace que te desgastes mucho que te desgastes que flipas y luego la calor la calor también hemos entrenado mucho hemos entrenado con calor y acaso he hecho para, para llegar lo más climatado posible con esa humedad, con esa temperatura y eso fue súper importante porque llegó el día de la carrera y hacía calor, hacía humedad, pero se estaba en... estábamos en la gloria y sobre todo ya no es que esté en la gloria, es que pueda rendir máximo a esa temperatura, que al final la calor, que si no respiras bien, que si te mareas, si no refrigeras... tío eso se nota y eso lo entrenamos la frase de Jorge porque fue Jorge, ¿no? Yo sí, lo, sí, lo vi sí. por tele y digo, este, este tiene que ser Jorge Estaba viendo la retransmisión ¡Piensa en tu hijo! Y digo, esto ha sido Jorge y papalero, ¿seguro? Sí, sí, sí, sí sí Esa frase cuando pasé por allí bueno, y me lo dijo ya yo, yo estaba pasando toda la vuelta y iba con mucha rabia Iba con rabia de que me cago en la puta, que no he hecho lo que quería y iba con revés, y hasta donde llegué, tuve que dejarlo todo. Tuve que darlo todo, todo. Y ya la última vuelta cuando me enganché, y me dijo: piensa en ti, hijo, joder. Ya. Al final. Pero bueno, que lo iba dando todo por él y por todo. <risa> por todo, pero al final hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo en general. Y mucha gente que confía en ti. Aunque ahora también habrá gente que. que no confíe y digan, bueno, que. Que como siempre hay mucha gente que es más negativa, claro, los españoles no van a hacer nada, no van a, no van a luchar por nada. Vay, vayamos a luchar, vayamos, salga el resultado o no salga, pero yo creo que los españoles son otra cosa no, pero los peleones somos, en todos aspectos. Ya salga el, el resultado o no, pero yo creo que ningún español le gustaría a cualquier competición y tirar la toalla primera de cambio, luchan hasta el final, tú lo has visto. Cuántos retos hay aquí, cuánta gente se plantea un reto y se deja la piel por dar el máximo de él y de sentirse orgulloso propiamente de que lo he dado todo, aunque haga el 200, pero lo he dado todo. Yo siempre lo he dicho, a mí me gustan las carreras y, y no, hay carreras que va a arrastrar y va muerto y, y hace una mierda de resultado, pero va muerto. Y esa sensación no me gusta nada. A mí me gusta y sufrir. Si gana, gana. Y si hace el 20, hace el 20. Pero sabes que has sufrido. Y sufre con gusto. Creo que esa es la diferencia. Que cuando tú haces un deporte y lo haces, y sufre con gusto. O tú sales a correr y... Y sales a correr por, por tu casa y corres y dices... ¡Wow! Calento me he pegado hoy, ¿eh? ¡Qué a gusto me he quedado! ¡Qué sensaciones! O ¿Sabes? Al final eso es la... La ciencia del deporte, que hay días duros, hay días duros que dices, guau, va a entrenar y... O, o temporadas que no saben los resultados, no saben los entrenamientos cómodos y dices, joder, tía puta. Pero luego, yo una cosa que siempre pienso en carrera es que, que haga mejor o peor resultado, pero que, que disfrute. Que disfrute de, la, de disfrute de la carrera, al final es lo que, es lo que quieres. Yo, mira, sigo, llevo siguiéndote para pa el documental, para todos los capítulos que los dejo aquí abajo para que los veáis, ¿eh? de la preparación, etcétera en el canal de Coloma. Pues como cinco meses. Y habiendo visto los sacrificios, que estabas ahí pesando la comida, la, los calentones que os pegabais, la, lo mentalizado, mira que tenía confianza absoluta. Pero claro, en el momento de ver 38 y tal, y siendo muy optimista pensaba que lo de todo, que lo de todo, que seguro que llega a un décimo, a un octavo, y, y va viendo, hostia, que adelanta, que adelanta, que adelanta, que adelanta, que adelante. Tú llegaste a pensar en algún momento, mierda, me voy a quedar súper cerca, pero no vaya a llegar. O sí, o ¿cómo, cómo, ¿sabes? Mientras esta rabia que decías dentro. No, no llega a pensarlo. Porque es algo que pasa, que una vez que ya entré en el diploma, que iba, iba el, el octavo, el, el octavo era es sudafricano, y, y yo séptimo, ya estaba diciendo, bueno, el primer paso le he dado. Queda quitarme un poco la espina esa de intentar conseguir el diploma. Ya todo lo que ven aquí para adelante es la recompensa. Y, por ejemplo, el que Absalon en Río te hubiera quitado el diploma a última hora, te, ¿es un aprendizaje, es algo que te ha impulsado aquí también? Es como, joder, a veces de las cosas que salen mal acaba sacando fuerzas y aprendiendo. Sí, bueno, pero al final, pff, eso es lo que pasa, que no me lo quitó cualquiera. <risa> que me lo quitó Asalón. Y también me lo quitó un poco por mi avaricia. Al final era un, nova, era un novato, era nuevo. Y cuando pasé la última vuelta, octavo, claro, a salón se puso a rueda mía. Y, y en la última subida intenté soltarlo y lo que me atacó ahí se metió primero en la bajada y ya no pude engancharlo. Y de esto, claro, es muy parecido a cinco años después, ir a jugarte la medalla con un tío que es ocho veces campeón del mundo, que es el puto Nino Schurter, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce olímpica, y ahora medalla de chocolate porque tú le robaste la de bronce. No hubo algún momento de decir, wow o sea, el peor con el que puedo jugarme una medalla es con este, que es Dios. no no No, no lo pensé. No lo pensé porque en 2017 tuve un mano a mano con él muy bonito en Novemesto y, y no, no lo pensé. Lo único que pensé es que... Pero ese mano a mano, ¿quién lo ganó? Nino. <risa> Se la devolviste. <risa> lo único que pensé es que, que, que me, debía un, me debía una no, que tenía que ser mía esa carrera, esta carrera. Que en Novemesto me quedé con la mía en los labios y que aquí creo que me merecía, me merecía ganar. Y, y creo que fue, fue, fue bonito por eso, porque tía, me iba mentalizado en, en quién era Nino, que, que, que era Nino el que me iba, me iba a jugar la medalla. Era en que tenía que ganar sí o sí. Tenía que ganarle, tenía que ganarle y traerme esa medalla para acá. Porque tenía también que, hostia, es que de, en 2017 podría, ser, podría haber sido yo el único que le ganó una carrera a Nino, porque en 2017 lo ganó todo. Ganó todas las Copas del Mundo y el Mundial, todas las carreras que, que hubo que os importante importante Y, y, y pudo haber, podía haber sido yo el único que podía haberle ganado la carrera. Y, y ahí fue. Y digamos, de la parrilla de la que estábamos en los Juegos, era el único que no la había ganado ninguna vez. A Nino. A todos otros sí. A todos otros la había ganado. Eh, no es un gran tú a tú en carrera, pero siempre había quedado delante de alguna manera o de otra delante sí. de ellos. Pero a Nino no. Ani no era el único que no le había no había hecho una carrera delante de él. Y elegiste el mejor día, ¿no? Sí, bueno. No, pero era, era la única. Los días previos, lo único que pensaba también un poco eso. Como diciendo, no, aquí no hay nadie más que nadie. Aquí somos todos iguales. Al final, un poco ahí el, el documental de Luisa Araconés. <ríe> que nos metió el S. El. Ese. el a ver, aquí no somos, ni unos son más buenos ni otros, aquí somos todos, somos todos jugadores de, de primera y podemos, podemos luchar por, por una Eurocopa, por un Mundial, y como dice él, tenía ganas, desde que ganó el mundial, tenía ganas de, de tener otro, otro título como entrenador. ¿Y cómo era eso? ¿Ganar, ganar? Ganar, ganar y ganar. Eh, hay un momento que, que cuando ya en la última vuelta bueno, en la última subida antes de empezar la última vuelta que ya vas pillando tal, no sé qué eh, llegáis luego ya a la, a la recta en la última vuelta y se gira un momento y ahí aparece un galgo de metro 90 tú mirando para atrás también si viene alguien y cuando te ven, ¿tú crees que se cagan vivos y dicen, uah, este no revienta? ¿O cómo? Hay una o parte a ver, psicológica que creo que, a... que les hundes. Hombre, al final, claro, te viene rebuscando un tío por detrás. A mí personalmente, yo veía también, por el, claro, por detrás, me venía Vlad y dije, hostia. Que no llegue. Que no llegue. Al final era otro corredor. Que Vlad, campeón del mundo, gana la Copa del Mundo y gana muchísimas cosas en su 23. Y, y claro eh, tú enganchas un grupo por delante que van jugándose la medalla que van todo un poco nervioso y ahora y la última vuelta y te enganchas uno por detrás y dices ahora ahora qué este otro que es una fiesta que, que lleva la pierna no lleva la pierna y qué pasa bueno yo lo que fue intentar llegar a ellos mantuve el ritmo y se puso una rueda mía y sabía que me iban a atacar. Porque tú llegas y en lugar de ponerte detrás, ¡pam!, en la misma rita ya te pones delante. Sí, sí, sí, porque no... Porque también, es lo que digo, venía a hablar por detrás. Y si yo me paro, me pongo ya a vernos, ya somos cinco, sí. para una. <risa> y entonces sí, sí se voy hubiera puesto aún más cara. Y, y no, dije, venga, para adelante y que... Si engancha, que le cueste. Que llegue un poco tostado, y así fue. Para adelante, eh, me atacaron. En la primera subida después de la, meta, de la salida, de paso por meta, me atacaron. ¿Te atacó Nino? Me atacó Nino y, bueno, la verdad es que respondí bastante bien porque al final lo que puse no fue un ritmo de desgastarme yo, fue un ritmo para ir cómodo, pero con la oreja de punta cuando arrancaron. Y arrancó Nino y yo respondí y me puse a ruedad. Recuperé un poco de oxígeno y ya fue cuando lancé el ataque. Lancé el ataque y luego tuve el contratiempo. Cuando abierto un poco de unos segundos, la pero, pero, sí, se me salió la zapatilla. Porque claro, del día de calor eh, y todo, y echarme el agua por encima y todo, claro, iba empapado. Y puse un, el pie y se me, se me salió el talón. Pero bueno, eso lo soporté bastante bien. Pero porque es increíble porque como... Nino no... Yo vi a Nino y no hizo ni la intención de, de adelantarme. Me metí la zapatilla, me la apreté y... Y ya dale. Y ya luego el, el ataque en donde tenía pensado el, el segundo ataque y siempre me lo no salía ahí. <ríe> y fue rodado, fue, fue todo muy rodado. Pero es impresionante, yo te he escuchado eh, contar ya tres o cuatro veces lo de la zapatilla y toda la gente que estaba en la tele casi le da un infarto. Y tanto Coloma, cuando lo cuenta él como tú, Colo le dice a, a Kala: ¡La zapatilla! Y dice: No te preocupes que ahí me da. Y tú dices. Ahí se me salió y me la puse. Me cago en 10 estáis ahí después de... Yo lo vi pensé, no puede ser, no puede ser. Y tienes el pie que se te sale y en cambio tuviste absoluta tranquilidad para gestionar un momento que podía ser crítico. ahí Sí, en media bueno, subida... la, la verdad que pues seguí pedaleando. Cuando cogí un poco de velocidad, dejé de dar un pedal, se apreté el búa, encajé bien el pie y la apreté. ya está, al final era... Que, hombre, ese momento... Hubiera sido el momento que Nino me hubiera atacado. Me hubiera atacado y hubiera intentado irse. Pero yo creo que no lo vio claro, ¿no? tampoco se vio capacitado de. A lo mejor que iba muy justo o algo así. Hay un momento que es brutal y que demuestra cómo tú habías guardado, no habías gastado. Bueno, no había gastado, es decir, ibas sí, a tope, sí, sí, pero sí. que habías ido guardando todo eso, que es cuando adelantas a Sarru, que es el actual campeón del mundo. Y llegas a él y al grupo, y en ese momento se están enfocando y parece que estés adelantando a un doblado. O sea, el tío va por la izquierda y luego dejan de desenfocar, pero todos desde casa sabíamos que a los dos que iban por delante suyo, te los acababas de pulir también. Yo creo que al final ahí es factor psicológico. A ellos les jugó en contra y a mí a favor. Porque yo iba crecido. Iba crecido y decir, ¡pua! adelanto a unos, más cerca adelanto a otros más cerca y ya iba crecido y una vez que ya entrené el diploma aún más tranquilo claro y, y a los corredores a mí me pasa. veo que me adelanta un tío así intentas ponerte a rueda y dices ¿dónde voy si no... no tengo el día no no es que no, sean, sí, no sí. Es que no, sean no es que sean corredores malos es que no, no tienen el día y no tienen esas sensaciones dices sí, para destruirme y hacer y, y peor, prefiero llevar mi ritmo y, y no volverme loco. A todos nos ha pasado eso. Que, hemos, que se ha quedado un... Se ha quedado un corredor que, tiene, que va hoy en moto. Se ha quedado atrás y te pasa y te quita las pegatinas y dices, ¡buah! ¿Luego sigo o digo mejor quedarme con lo que tengo que no quedarme sin nada? <risa> sé que es ciclismo ficción, pero imagínate que por lo que sea... La táctica de por la izquierda te sale bien, y sales con los 10. ¿Tú crees que hubieras llegado a Flukiger o a Pitcock? O, o no, o vete a saber, igual vas detrás de Van Der Poel cuando se cae y te lo comes. No, no. ¿Qué, qué? Bueno, No sé lo que hubiera pasado. Yo te digo que ayer me quedé muy tranquilo cuando vi la, la salida, la primera media de carrera. Solo he visto eso ahora mismo. No, acaba de, no me da tiempo de, de verla no me lo creo no has visto la carrera no no, no. pues yo lo no he visto 15 veces tú no lo has visto no lo no he visto ninguna aún no ha acabado de so, es que no tiene tiempo tío también te digo que no tiene no tiempo omenajes, de, viajes. de tener una hora y media tranquilo en en el sillón al final cuando el tiempo que tenía lo he aprovechado para salir un poco en bicicleta porque al final me desconecta al final la manera de salir y, y relajarme y tenía ganas de salir en casa entonces, ¿has visto solo el stand y la primera y la vuelta? Y vuelta, sí. Y me quedé muy tranquilo de la salida que hice con eso, porque hay mucho nervio, mucha presión, pero mucho. Y mucha, mucho derroche de energía. Todo el mundo ahí, ah, a pa, pa, pa, meter manillar a intentar. Hostia, pero que somos corredores, que sabemos que lloro al final todo. Que es una hora y media de la carrera. La gente salió como si fuera un short track de 20 minutos, y claro, así es lo que pasó. Y el calor nos recupera. Muy heavy, ¿no? El calor y la humedad. Y la humedad nos recupera, al final nos recupera. Un sobreesfuerzo, por mucho que eso luego no tarda más en recuperar. Te ha tocado vivir, bueno, te ha tocado, ¿no? Te has ganado vivir eh, el lado más dulce Además, con la épica, joder, remontar, de venir el último, el 38, pam, pam, pam, pam. Además, es muy es brutal porque todo lo que nos esté viendo, como lo veían por la tele, claro, no te veíamos todo el rato. Y cada vez que aparecías, de repente, cuando apareces, me cago en 10, que viene por ahí, que viene por ahí, o en la recta, o en meta, o en la última curva, había un sobresalto. ¡Me cago! ¡Valero, valero, valero! Eh, entonces eso hace que la, a la gente le, le explotaba el corazón, pero entonces te quería decir, te, ha, has, te has ganado vivir la parte dulce, eh, a Rozi le ha tocado vivir la parte amarga. Eh, ¿Tú que has estado ahí a su lado? Eh, ¿Cómo has intentado animarle? ¿Cómo la ha llevado ella? ¿Cómo... Cuéntame un poco. Bueno, los primeros días muy bien. La verdad que los primeros días de entrenamiento en el circuito y todo, muy, ella la ha muy muy bien. El cambio de circuito tan radical de estar entrenando cuatro días con el circuito seco a que llegue el domingo y una línea diferente, totalmente diferente a lo que iba a tener el domingo. ¿Tormenta por la noche? Bueno, toda la mañana lloviendo. Toda la mañana lloviendo, llover, llover. Y, y por la mañana toda la línea A del circuito la habían cerrado. O sea que tenían que ver toda la alternativa bien. Toda la línea B. Y la línea B, por la hacer una vez la tienes clara la si tienes que pasar, y ya está, pero claro, le decimos en seco. Y yo me, yo me anticipé un poco, cuando justo cuando llegué a la carrera de ella, me fui con ella en el autobús para que fuera tranquila y todo, y justo cuando llegué a la carrera de ella, digo voy a ver el circuito, cómo está, digo, ahora os digo. Conforme entré, dije, llamé a, a Jorge y le dije, dile que se cambie y que se venga a verlo, pero ya, y ya mismo. Y, y claro, yo estaba esperando en un punto, y se ve que no me di cuenta, porque era un punto que, que me movía arriba me movía abajo y pasó, y no me di cuenta y pasó y ya no podía ver, la, no podía ver casi todo el circuito con ellos, sobre todo las zonas técnicas y ya, eh, después de un rato está esperando, y estaba un poco nervioso, no sé dónde estaba eh, me dicen que, que se había caído y que estaba, que estaba muy nerviosa y bueno, ya llegó Rocío, venía de dar la vuelta y estaba esperando en el último rockarding bueno, y estuvimos viéndolo y todo, y la noté muy, muy caro, una, una hora antes de, la, de una carrera, de seguir en unas Olimpiadas, está viendo el circuito, te caes, pues ya te pones... Eso, pero eso le pasaría a ella y a todos, a cualquier corredor. Y ya estuvimos aplicando un poco la trazada, intenté, intenté tranquilizarla, y, y bueno, y quisiera todo con normalidad pero estaba, estaba un, poquito, un poquito nerviosa y un poquito asustada. ¿Cadera morada, cabeza sí. morada, mando roto de la bici? Bueno, eso, al final eso era lo de menos. Al final era el, el susto que tenía y, y el cambio tan radical de todo. Porque al final es como si te dicen, llegas de un vuelo y, y llega esta tarde y mañana dicen que tiene una carrera y una hora y media antes tiene 30 minutos para ver circuito. Un circuito diferente. En unos Juegos Olímpicos. Un circuito en unos Juegos Olímpicos y un circuito actual de lo que hay ahora. <ríe> de enduro para abajo y para arriba. de, Bueno, estaba muy peleón con el barro. Sin embargo, o sea, claro, ahora eh, yo los momentos que he podido hablar con ella, las notas es que está jodida y tocada, pero le va a ser una. Escuela, un máster, un aprendizaje de la hostia para París y para toda la carrera, ya no para toda su carrera. Allá nunca se va a olvidar, y seguro que eso es lo que ella ahora mismo graba todo en, en, en el día que tuvo, porque íbamos preparados para hacer una muy buena carrera. Al final, sí, vamos pensando en las medallas, pero si no había medallas, a vez están en, en el diploma y ella no sacó todo lo que tenía dentro. La última vuelta ya la vi un poco más suelta, pero al inicio no vi a Rocío que, que era. Pero no la vi porque no estaba suelta. No, no, te, no, no, he, no, había, no había tenido tiempo para ser ella. Y para interiorizar y, la y, caída. Y, y, y relajarse y, y sentir, eh, meterse dentro del circuito. Porque los días previos la notaba en el circuito y iba disfrutando. Y decía, joder, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me, gusta? ¿Cómo me siento? ¿Crees y... que hecho de menos poder tener ahí a su lado a colo para ver cómo hace normalmente, para ver el circuito, para ser el apoyo? es que hoy en día, eh, nosotros aunque sepa, se, sepa y todo, si tiene una persona que te ayude a ver el circuito y a ver cómo va evolucionando todo, hostia, o ver una trazada, o quedarse en un punto y ves cómo lo hacen otros corredores. Hostia, eso, están los circuitos muy complicados que hay que hacer y es importante tener un, una persona al lado que te, que te prepare, no que te prepare la trazada, pero que te diga, esta la vez mejor por aquí, y yo siempre lo digo, al final, yo, yo he ido a entrenar, yo he ido a correr copa del mundo y he ido solo, y está viendo circuitos solo, y joder, no es lo mismo, porque puede hacer, un tra puede hacer una trazada, pero puede no ver dos, y son más rápidas, y luego va en carrera y dice, hostia puta, por aquí se va más rápido. Y cuando va a haber un circuito con, por con, con, con ejemplo, ahora que lo veo con Pablo y lo veo con Colo, claro, entre los tres, inventamos lo que no está inventado. Y Colo encima todo lo ve antes con Rossi. Y ya vamos a tiro hecho. Pero eso es. Es que hoy todos los, los equipo llevan un entrenador de campo. No es que nos lo inventar ni nada. Es que todo el mundo lo lleva. Y si cuando lo lleva todo el mundo. Es por algo. algo. Al final es como... todo el mundo lleva ruedas de 29 y tú vas como una 26. Y si llevas una ruedas... si todos llevas 29, ¿por qué tú, llevo yo una 26? Será mejor, ¿no? Pero así es lo que pasa. Pero bueno, al final son las olimpiadas que hemos tenido que vivir. Y hay que se, se hay hay van ir a, con todo con eso. Se van a quedar para la historia. Ha sido una semana, para mí ha sido una semana muy bonita de compartir con, con los compañeros, también con Jofra, yo creo que también intenta ayudarle y darle la tranquilidad. Que es otro y, chavalín, y transmitir, 22. 22 años. Ah. Sí. Y transmitirle esa tranquilidad antes de carrera y, y que sepan gestionar un poco esa presión. Creo que le intenta transmitir todo lo que a mí me transmitieron en mi vida. Tanto Colo como Hermida. Al final yo, yo fui como, como, yo fui como, como Jofra con, con, y yo, con 10 años de diferencia. Porque, por ejemplo, el mío y yo lo llamamos 10 años de diferencia. Y Jofra y yo son 10 años de diferencia. Sí. Rossi son 9, 8 9, pero al final yo aprendí mucho con ellos. Y yo esa era lo que quería, lo que quería. Empaparte lo que, que, lo que te... intent... Claro, yo empaparme a ellos. Y yo lo que intenté transmitirle también a, a ellos, que no sé si lo hago bien o no lo hago bien, pero intento darle todo lo positivo y que disfrutara. La lástima, bueno, pues no fue claro, la Olimpiada que yo viví, que fue en la villa y todo. Al final mucho, mucho más ambiente olímpico, pero por un lado también no vino bien para cómo estaba la situación de estar un poco aislado y estar concentrado. allí eh, claro. No es casualidad que en los últimos dos juegos hayan habido dos medallas de bronce. Eh, ahí la frase esa que habéis comentado ese día. Bueno, cuando hay un milagro, pues será un milagro. Pero cuando ya hay dos seguidos, pues quizás que no era un milagro, quizás que hay, hay algo más. ¿Cómo hay que hacer ahora para, como decías tú, igual que tú has sido continuidad de Colo y de Ermida, eh, ¿cómo hacer ahora para que Jofra con 22, para que Rozi con 23, para los chavales que hemos estado viendo hoy en el circuito sí. que tienen 13-14 años, para conseguir que esto no sea un milagro ni dos coincidencias, sino que... Darle una continuidad. Exacto. Hombre, yo creo que al final en España tenemos muchísima suerte. Porque, aunque no esté tan explotado, digamos, como el fútbol o cualquier cosa, pero hay muchísima, muchísimo potencial en, en ciclismo. Y yo creo que hay muchos chavales, y yo creo que esto le va a ayudar a las escuelas para que cada a más escuelas. La federación también nos ha hecho una mano. Eh, hay un plan para luchar por una plaza olímpica, por una selección muy competente de cara a mundiales, al europeo, a, a hacer un Open de España grande. Si es que al final tampoco tenemos, si es poner cada uno un poquito de nuestra parte, cada uno que ponga su, lo, que, lo que piensa y lo que quiere conseguir para que España eh, sea a nivel mundial una potencia, una potencia de mountain bike. Es que, si te a analizar, España siempre ha estado entre las mejores de, del mundo en ¿eh? bicicletas de montaña. Hostia, siempre. Siempre ha tenido plaza olímpica, siempre, siempre ha estado entre las mejores. Y con un buenos resultado. Que sí, que a lo mejor Francia y Suiza están un escalón más por encima. Pues lo único que hay que hacer es ¿Qué que hacen ellos, ellos y nosotros ponerlo, copiarlo. Si está sencillo, si tiene, están poniendo el examen delante con los resultados, <risa> coger y copiar. Y yo creo que eso es lo que nos falta en España: darle un apretón y, y aprovechar. Que genéticamente creo que tenemos, tenemos gas los españoles para eso y para más. En, en cualquier deporte, siempre un español puntero, pero en cualquier deporte del mundo. Pasa que yo le falta analizar, creérnoslo y ayudar. Y ahí es, es brutal, como lo que pasó ayer en la plaza, lo que lleva pasando los últimos cinco años, cuando la gente ve una medalla de hermida de Coloma, de Valero, eh, claro, todo eso hace que cuando el padre le dice oye, ¿qué? ¿a qué deporte te apunto? diga, a lo de Valero, a la bici. Oí los chavales de ahí del circuito, chavales y chavalas, chavalas y chavales de 11, 12, 13, 14, ¿qué queréis ser de mayor? ¡Ciclita, ciclita, hombre! Claro, y se tiraban ahí a, a, a lo loco, ¿crees que es muy importante lo que estáis haciendo vosotros para conseguir que bueno pues que en lugar de querer ser futbolista o baloncesto o, o, o Instagramer digan montan bike. sí bueno es grande y es bonito y al final yo creo que que enseñarle otra que hay más otra otra cosa otra que hay más deporte y, y otra disciplina y pero pues, yo creo que es importante al final si no tiene un, un referente yo, en mi caso, o sea, yo... Indurain, al final era cuando el boom de Indurain. Eh, contador, bueno, ya cuando contador ya lo vivía un poco... Ya eras más mayor. Era más mayor. Pero cuando Indurain, yo me acuerdo de la siesta, de, de ver <risa> el, el, tour. el tour con mi abuelo en, en la siesta. Al final a mi, a mi abuelo le gustaba el ciclismo. No lo practicaba, pero le gustaba. Y yo tengo referencia de mi abuelo de... De pequeño, de. Wow, murió murió con 65 años. Yo lo tenía 2 o 3 años así cuando murió. Pero me acuerdo de eso. Es lo que tengo de la retina de mi abuelo. Y yo tampoco vengo de gente con sí, tradición sí, ciclista. Se te humedecen los ojos, ¿eh? Cuando hablas sí, de eso. Sí, porque. Tía, al final yo no, no lo disfruté, no disfruté de ellos. La verdad Que, que bueno. <risa> y yo tenés? creo que los chavales por final, tengan las oportunidades que a lo mejor no hemos tenido nosotros o que o que eso que es. transmitirle lo que yo lo que yo siento y lo que, y lo que puedo se puede llegar a conseguir aparte de que, que si no son ciclistas, transmitirle la educación de de cualquier persona que transmitir esa educación, esa disciplina, esa manera de, de ser que te hace el deporte al final el deporte te construye como persona te hace ser una persona luchadora una persona que, que trabaja ya o trabajes de ciclista o trabajes en cualquier trabajo tengas que luchar por, por ser el mejor en, en tu trabajo porque hoy en día cualquier trabajo quieres ser el mejor. Pero si ah, no más, no llegas a nada. Claro. Y yo creo que cualquier deportista o cualquier chaval que le inculca de pequeño esa disciplina, esa gana de luchar, en su día a día va a ser más fácil. Cierra los ojos un momento. Cierra <risas> tal cual. Y imagínate lo que me decías tú ahora. Tu abuelo con el que veías las siestas ahí en, en su regazo del tour de Indurain y tal. Que de repente, pues nada, te viene y te dice, Buah, chaval, David, que lo que veíamos con Indurain en el Tour, has conseguido una medalla olímpica. ¿Qué, qué te diría tu abuelo qué sentiría tu, tu abuelo? bueno sí, no sé, sí. no sé. Me estaría súper orgulloso porque al final, por ejemplo, tengo la suerte que aún tengo mi dos abuela y mi abuelo. Y allá, por ejemplo, mi abuela pues, se emocionó mucho la verdad que, pues, para a verme ahí, viendo todo, todo lo que llevo y todo, pues, se emociona, sí. <ríe> y bueno, igual que, al final son más sentimientos que siente ahí, y, y momentos que echa a, a gente en infarto, pero bueno, es ley de vida, y ojalá y todos fuéramos Disfrutando así de nuestros nietos y hiciéramos <ríe> gracias y todo. Y de... llegadas a conseguir sus sueños. Que sean deportivos o no sean deportivos. Pero que consiga su... lo que se proponga en la vida. Yo te he escuchado decir muchas veces y pienso, joder, cuánta razón tiene Está muy bien lo de hay que pelear por los sueños y venga y los sueños se cumplen y tal. Pero para cumplir hay que sacrificar muchas cosas y darle y darle muy duro. Eh, tú estuviste, por ejemplo, muchos años trabajando en, en un taller, pero antes trabajando en el campo. Cuéntame cómo... Sí, bueno, al final yo no me gustaba estudiar. No me, al final no me siento orgulloso de decir eso, porque sé que hoy en día hacen falta unos estudios y son súper importantes. No me siento orgulloso de esa de esa etapa de mi vida, porque a lo mejor tenía que haberme esforzado un poco más, haber estudiado más, haber hecho caso a mis padres que me decían estudia, estudia, pero no me gustaba y, y yo prefería estar trabajando a estar sentado en una clase porque estaba viendo que estaba perdiendo el tiempo, que a ver eh, estaba perdiendo el tiempo de, no sé, de hacer otras cosas para, para hacer algo que no me gustaba. Y me salí de estudiar y me fui con mi padre a trabajar al campo. Tuve, tuve suerte también, saber porque si otra persona o eh, una capita grande, al final no puede irte a trabajar a cualquier sitio, no puede decir, vamos, voy a estudiar y me voy a trabajar con 16 años, es, es complicado, porque no puede, si no tiene una formación, no tiene cualquier cosa, no va a empezar a trabajar así como así. Tenía la suerte que la empresa de mi padre podía trabajar con ellos, y mi padre formó a otra tajante y dice, vale, no estudia, pues esto es lo que va a tener. Y estuve cuatro años trabajando con ella, y la verdad que ahí aprendí mucho. Aprendí como persona, aprendí lo que vale conseguir dinero, y, y fue educación que me transmitieron mis padres. Y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, yo quería hacer bicicleta, y lo que hacía era trabajar y luego hacía bicicleta. Me acuerdo que salía con los amigos por pues, la cuando acababa, en invierno acababa la serie de trabajar poníamos un frontal frontal y salíamos a hacer, a hacer bicicleta y en, y después de cuatro años de ahí trabajando pues cogí y me... y me ofrecieron trabajar en una tienda de bicicletas y me fui con ellos soy hija de mis padres y digo, yo me quiero ir a trabajar me gusta más la tienda de bicicletas que está aquí en el campo creo que me creo que a lo mejor no será no trabajaré para pa la familia no trabajaré para para el, el negocio familiar pero quiero trabajar en un sitio que me guste y que esté tranquilo gane más o gane menos pero que sea creo, tu pasión creo que disfrute de mi trabajo a ver que si hoy en día me dicen día trabajar el campo me voy a trabajar el campo que también me gusta que lo mamá de chico y al final me gusta, no sé, al final me gusta ese, ese ambiente y ese, y ese trabajo. Pero la verdad que siempre me ha tirado, no sé, siempre me ha tirado la bicicleta. Ahí en el, en el campo cuando empezaste me decías de, todas, de todo lo que cultivabais y que era de sola sol. O sea que... Sí, cualquier persona que se dedique a la agricultura sabe que... Que tiene, que todas las que le echar al campo, que no hay, no hay festivo, no hay, no hay nada. Bueno, yo vendía con la tecnología que hay, es como todo, se ha modernizado muchísimo. Pero no es lo que, lo que viviste tú. Es lo que viví yo. Hombre, yo cuando yo viví, sí, hostia, ya había bastante tecnología y bastante avanzado todo. Pero a lo mejor lo de mi padre, mi, mi padre, sí, fue, fue viendo todo un poco in, in, creciendo. Entonces, al trabajar ahí, tanto primero en el campo, luego en el, en el taller, ¿tú pasaste a PRO eh, muy mayor? Sí, con 25 años, me acuerdo, me casé con, me, me casé con 25 y al siguiente año de casarme, Fue eh, cuando mi mujer dijo, bueno, ya me ofrecieron un contrato más bueno mejor, y mi, y mi mujer y yo decidimos, venga, Vamos a probarlo, dedícate 100% y, y bueno, ahí fue ya cuando ya exploté un poco, un poco más, gané mi primer campeonato de España. También tuve una lesión, me partí el radio a principio de temporada. Vaya de <ríe> ¿no? Me partí el radio, que me acuerdo que gané una carrera en Open de España, iba líder creo. Sí, creo que iba líder Open de España. Y entrenando en casa me partí el radio. Empecé un día, un día que de, de, salía a pasear y iba con la de monte y me, me caí y me partí de radio. Y fue pues, caótico. Dos, dos, meses, dos meses, fue en abril, dos meses para inicio de Copa del Mundo, no fue en marzo. Dos meses para inicio de Copa del Mundo y yo con el radio partido, pues, pues todo a contrarreloj. Llegué a la primera Copa del Mundo y pues, como me arrastraba y cuando pasaron las copas del mundo pues, pues preparé bien el campeonato de España y fue cuando gané el primer campeonato de España en 2015 desde entonces ha ganado seis sí seis y un plata y, y bueno ahí claro por eso fue un poco mi ese tan empezó tan tarde pero bueno yo siempre he tenido He tenido en mente, ¿no? No he tenido en mente decir, va, dejo la bicicleta, lo dejo todo, pues dedicarme a la bicicleta. No, primero era mi familia, construir mi casa, construir mi familia y... y luego si salía, pues salía. ¿Y ha salido? Sí, sí he salido y... joder, al final tampoco un deporte que digas, va, esto ya va a ser millonario, te va a... pero bueno, al final puedes ir viviendo. Va viviendo y va haciendo cosas que, al final, son bonitas para la victoria. Eh, yo no pararía de hablar, pero se nos va a ir el avión. ¿Qué hora es? vamos bien, vamos bien. Pero no... ¿Dónde está la medalla? La medalla tengo bajo Hombre, por la medalla que. A ver si habré venido aquí. ¿Tú, ¿Tú te crees? Mira, me vengo a casa de Valero, le doy la chapa, le aburro, me prepara un café. Es que me... aún no, sé, no tengo a, Aún no lo tiene. Como, es que es como. Tío, lo, la verdad es que, hostia, es brutal, ¿eh? Cómo lo lleva, cómo lo interioriza, cómo actúa de manera. 100% natural, normal, súper humilde, y, y eso, bueno, él es, él es así, es tal, ¿no? Entonces todo esto, todo este proceso, ah, lo vais a ver en el documental que estamos haciendo para el BH Templo Cafés, eh, iniciativa del puto loco visionario de Coloma, os dejo aquí abajo los links, espérate, a ver, ahí está, pues os dejo aquí abajo los links para que lo veáis. Pero podréis ver el proceso de cómo se construye una medalla olímpica y cómo él, Roci, Jorge, Calaverita, Constant, Alfredo, Colo, eh, Barru, todos, todos, todos nos han tratado... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí a Vera. Nos han tratado... Oh, uy, uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Espera que esto lo tengo que grabar. Cámara en mano. Uf. ¡Madre mía, loco! Es enorme, ¿eh? Sí, sí. Al final pesa porque pesa y todo lo que lleva encima, toda la historia que tiene es lo que pesa. De ella. tú, sinceramente, ¿eh? cuando empezaste, bueno, cuando ya fuiste pro y ganas por el campeonato de España primera vez, imaginaste que pudiera ser real. Ah, conseguí una medalla olímpica. A final, no lo pensaba. Que ya cuando gané el primer, primer Open de España ya estaba flipando. <risa> el primer campeonato de España ya estaba flipando. Eh, al final era todo un sueño. Que llegar aquí, pues claro, es un, un reto, un sueño. Y bueno, si llego, llego. También te digo que, que ha sido tan, todo tan rápido que no analiza. Al final analizo... Eh, ahora estoy analizando las primeras Olimpiadas que corrí. Y pensando ya son las... Estas son mi segunda. ¿Y, y, y, en el, y, en, y ya tienes ahí en el chip París dentro de tres años. Sí, bueno, al final, hombre, me gustaría intentar luchar por ir. Porque quiero luchar por ir. Primero tengo que conseguir las plazas para, para el país. Pero bueno, sé que, que hay gente muy, muy fuerte aquí en, en España que también tiene muchas opciones. Y yo creo que, para yo siempre lo he dicho, yo no me gustaría una carrera que vaya pasearme. Yo sí voy a, ir a hacerlo bien, y si no, prefiero dar la oportunidad a otro que vayan a, a representar a nuestro país como se merece. Pero consideras, ¿no?, que entre el gas que tienes ahora que llegas en plenitud y también al haber empezado tarde, joder, que aún hay patas aquí para rato, ¿no? Sí, hombre, esperemos, esperemos que haya patas para rato. <risa> sino en cross country, en maratón, <risa> que también me gusta. Porque crees que en algún momento llegará el paso, ¿no? De ir a maratón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que intentaría a mi carrera deportiva ahí porque me gusta, me gusta el ambiente del maratón, cómo se plantean las carreras, y creo que genéticamente. Se te da de puta madre. Se me da mejor que que country Imagínate. Aunque no me quejo, ¿eh? <risa> Dice con una medalla de bronce en la mano. bueno a, Aunque no me quejo. Oye, txt, mira, lo vamos a dejar aquí. Estad atentos que en el canal de Colo, en el canal de Valero, en las redes del BH Templo Cafés, iremos ampliando todo esto. Yo lo único que puedo decir, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de <risa> corazón, incluso mucho más allá que la admiración que es mucha, eh, más allá del respeto que es mucho, es... Ah, gracias tío, gracias por eh, lo que nos habéis dejado estar cerca de vosotros, aprender de vosotros ilusionarnos con vosotros y ser vosotros mismos y en fin, estar siempre dispuestos para que sé que es pesado de, ay ahora y tal y no sé bien pero creo que ha merecido la pena y joder es un gracias, gracias gracia a ti absoluta. yo creo que has vivido todo lo que hemos vivido nosotros, toda la preparación y tú has tenido el punto de verlo sin presión <risa> Nosotros íbamos teniendo sí, Sin eso presión sí. de, que, de esa preparación Gracias tío no, Muchas muchas gracias tío Muy grande y, y a seguir listo a, a seguir Ya nos vamos ¿qué? para el aeropuerto que, que pero, a ver si vamos a si son medio. y cuarto que he visto No nah, pero bien no Hostia